No te pierdas todos los sábados a las 10 de la mañana Makeup Story. Podemos ponerlo en la brochita. Te voy a enseñar cómo hacer un delineado Donde te enseñaré tips, retos y consejos de belleza para tu día a día. ¿Qué hago primero? Y no se maltratan mis brochas ni mis pupils. Esto y mucho más en Cibre TV Estudio Digital. Voy a poner la primera. Pero realmente. Para mi gusto se ve más natural así Síguenos, comenta y comparte ¿Qué te gustaría saber? Evelyn, cinco minutos ¿Qué le dices así? Es bien tarde